Hola chicas. Hola, hola. Eh, vamos a tener un mini, una lección mini, ¿no? Hoy. Sí. ¿De Ana, qué se Ana, trata? Ana os va a explicar. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? se usa eh, faltar y cómo se usa sobrar? Que son ah. dos verbos que se usan muchísimo en español. Sí. Vamos Venga, a, Ana. A, a comentarlos. En, en... <risa> qué mala eres! Vamos a comentarlos en contraposición, ¿no? Venga. Entonces, usamos faltar, por ejemplo, cuando hablamos de, de dinero o de tiempo, ¿no? I don't have enough es, Me falta tiempo para hacer todo lo que quiero hacer en el día, ¿no? Eh, me faltan 5 euros eh, para comprar, poderme comprar eh, estos fantásticos chocolates, no sé El verbo faltar, que es to lack no Or to be missing to be lacking se puede usar con pronombre o sin pronombre puedes decir faltan sillas o puedes decir me faltan me falta el aire tres, me falta el aire me faltan tres euros vale entonces se puede usar con pronombre o sin pronombre igual que el verbo sobrar que es lo contrario de faltar que es tener Demasiado, ¿no? Un surplus Ajá, Ay, exceso, sí O oh, me sobra simpatía Eso es <risa> O sobran... Eh, sobran qué? Eh, no sé Sobran trastos en esta mesa Sí, sobran uh, to, trastos Too many things on the table. Sobran sí. trastos Deberíamos quitar cosas, ¿no? Eso es uh -huh. O me sobra una cuchara Me sobra una mesa por ejemplo. Pero el dinero nunca sobra No, el dinero uh -huh. no No hemos usado dinero para sobrar <risa> Y cuando decimos No hace falta que oh, ¿Qué no significa? Hace no hace falta que is, There's no need for somebody else to do something Por ejemplo sí. Hacer falta es to need sí. uh -huh. No hace falta No need, no need, need for need. something so decir, No hace falta que vengas mañana a las 8 eh, Por supuesto es trigger Mm -hmm. Pero también se puede usar en afirmativa y, y lo mismo significa need, ¿no? Puedes decir, me haces falta, que es como I need you, ¿no? Me haces falta, ¿sí? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, uh -huh. y si decimo, decimos hace falta que también es un detonante para el subjuntivo Hace, ¿Hace falta... falta que... Hace falta que... Hace falta, que... hace falta que yo venga. Sí. sí. sí. sí. sí. Hace falta que yo venga ah. mañana temprano. Es una obligación. Sí. sí. Sí. Eso es. Pues muy bien, muchas gracias por vale. la lección mini. Adiós. Hasta luego.